Prácticamente es el contacto físico, ese contacto físico que podemos tener en la escuela, en la oficina, en el transporte público principalmente. Y no necesariamente es cabeza con cabeza, porque los piojos tienen en sus patas unas especie de pinzas que se adhieren a la fibra de la prenda y, y obviamente el cabello. Eso es falso. Sí está descrita la resistencia de estos parásitos, pero el problema es básicamente una reinfestación. Nosotros en nuestra sociedad tenemos inmersa esa creencia de los remedios caseros y es conveniente saber que muchos de ellos pueden ser tóxicos e incluso mortales, por tanto no lo recomendamos.